Señor sol, sol, señor sol dorado Brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado Escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo Por favor sal para poder jugar Oh señor sol, sol, señor sol dorado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 Brilla sobre mí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 Se caen, seguir siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también.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 Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten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 Salte conejitos, salten salten, salte conejitos, salten, salten. salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten y alto. ro en el valle de gran... Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera. Ay o oh, en de Río, se llevan a la enfermera, la enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca.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 El que soy el ratón, el queso y el ratón. Ay, oh, el de río, el queso y el ratón, el queso se queda solo, el queso se queda solo. Ay, oh, el de río, el queso se queda solo.